Hola amigos del canal, aquí estamos intentando jugar a otro juego de terror y este creo que lo he pillado medio fresquito, se llama Otra princesa está en nuestro castillo y tiene pinta de ser del estilo del Mario 3D, de este de la Nintendo 64. ¿Te imaginas que hubiésemos tenido esto en los 90? Bueno, que vamos a por defecto a hacerlo como viene. A ver. Se supone que es la mano de Mario, ¿no? Y dice que hay que... Coger las cosas, ¿vale? Tenemos una llave ahí con cuerno. Dice que es de terror. Yo no lo sé. Pero vamos a ver. Aquí tenemos la barra... De energía... De... De... Para correr. Bueno, pues... Vamos... A ver. Bueno. Como tenemos la llave... Vamos a intentar entrar, aunque yo creo que deberíamos de haber dado la vuelta. Interactúa. Ostras. Pedrito. Esto es parecido al Mario, pero. Yo diría que casi idéntico. Ostras, que nos hemos escondido en el barril. En el, el barril en el cofre. Barril, ¿en qué estaré yo pensando? Nada, no se deja abrir Tú tampoco Aquí hay otro cofre ¿Ves? ¿Eh? No escondemos ¿Por qué hay que esconderse? ¿Qué hay por ahí? Me gustan los sustos, pero... Pero... A, hasta un límite Fijaros un detalle, que no saltamos ¡Ostras! ¡La princesa! ¡Hola! ¡Ostras! ¡Desaparecido! ¡Aquí que puedo... ¡Uy! ¡Yo! Dem <risas> ¡Demasiado malo! ¡Joder! ¡Bueno! Vamos a probar otra partida. Vamos a intentar que no nos vea nadie. Aquí está la princesa. Y vamos a escondernos. Viene el fantasma. Y estamos escondidos. No nos ve... Eh. Vale ¿Y ahora cómo sé yo que tengo que salir? No podemos ver lo que hay escrito Está claro que es una demo que viene para acá ¿Para dónde? Ay, ay, ay Pero, ¿y si no se va de ahí? ¿Y si no se va qué hago? Tengo uno de ocho. Ahí hay otro objeto. ¡Uh! ¡Que viene! Oy. Dios Dios, por favor Dios, que no es broma, eh No sé si se ve, pero los pelos de punta Qué cabronazo, qué juego más guapo Dios, pero no te lo esperas Pero es que como te vea ya no tienes escapatoria Solo hay que coger ocho cosas Pero, ¿cómo? Vamos a probar Se va A ver si la pillamos Antes de irse No Vamos La estamos persiguiendo No nos puede ver no nos puede ver vale y ahora dónde están los otros objetos hemos entrado aquí otra puerta puta que la parió, salió de aquí del fondo bueno no sé si me lo voy a pasar voy a intentarlo, pero os digo una cosa jugarlo, vamos aquí tenéis el nombre es una pasada, es divertidísimo de, vamos, de los poquitos juegos muy divertidos, muy divertidos es eh, Como el del Mario Pero tú eres Mario Pero no puedes saltar Y la música es tétrica y, y es una pasada Yo le doy un 9 sobre 10 Y no le doy un 10 Porque es que no tiene los checkpoints Yo, Ahí está la cabrón oh. Bueno, desde el fondo de este cajón De este baúl Mando saludos A todos los suscriptores A todos los colegas Amigos y amigas que me han escrito Soy un montón Y os agradezco vuestras palabras Pero ahora mismo estoy en un momento Se ha ido fuera Mira, este bicho se ha ido fuera, corriendo Vamos a probar por aquí mismo Aquí hay otro objeto, me lo imaginaba Vamos a salir que hay okay, más puertas por aquí no está para donde más he avanzado así que otro objeto pero no está el bicho no otro objeto ya llevo cuatro pero dónde está el bicho que no esté que viene el bau Espero que no haya entrado antes que yo, si no estoy muerto. ¡Ostras! ¡Dios, tenebrosa! ¡Dios tiene los ojos rojos! Nos está buscando. ¿Para dónde irá? Nos quedan cuatro objetos. Que supongo que son las otras puertas que quedan. Eh... Vámonos. Por aquí no puedo ir a ningún lado, ¿no? No, no lo he probado siquiera Supongo que ahora hay que subir ¡Ay, qué bien! Como no puedo entrar por la puerta, estoy jodido ¡Ah! ¡Mierda! Bueno, pues no he llegado a más Probadlo vosotros y me decís si os lo habéis pasado Pero que el juego es una pasada De verdad, lo estoy disfrutando y de nuevo, saludos a todos los amigos y amigas que seguís el canal, que, que, que ya vais subiendo estupendamente, y, y muchas gracias. Bueno, hemos intentado pasarnos el juego, pero no le he pillado la dinámica, y a la hora de montar el vídeo no lo he terminado, pero una demo. Supongo que cuando se acabe el, el juego, pues saldrá esto una demo y tal y cual, hasta que se acabe, pero...